Bienvenidos a Estilocracia Yo soy Ricardo Domínguez En este canal de Estilocracia vamos a aprender Que el estilo no es algo con lo que se nace Es algo que se aprende con el tiempo Y en el camino Vamos a comenzar ya la temporada de calores El frío parece que ya se terminó Y esta temporada es propia para consumir vinos blancos Son más frescos, son más fáciles de digerir Son más fáciles de tomar pero los vinos blancos tienen una serie de características que no vienen señaladas en la etiqueta. Los vinos blancos generalmente los reconocemos primero por el tipo de uva, que eso sí lo dice la etiqueta, y por el color. De manera que si, somos, si queremos aprender a beber vinos blancos, tenemos que aprender a diferenciarlos por su color. Hay que tomar la botella, mirar la contraluz y ver cómo vienen los tonos. Los tonos del vino blanco Siempre están dentro de la gama de los amarillos Van desde el amarillo muy claro Casi transparente hasta un dorado intenso Y en este rango de vinos Hay una uva muy importante Es la Chardonnay El vino blanco a base de uva Chardonnay Es rica en sabores frutales Es rica porque es muy fresca Es la más popular y se produce todo el año A veces el sabor depende de la época En que se cosechó su color es un poco más oscuro que el amarillo transparente, sin llegar a ser dorado. Otro huevo muy popular es la Chenin Blanc. Este vino de Chenin Blanc es un poco más especiado, un poco más picante, más propio para acompañar alimentos pesados como puede ser mariscos con salsas o pescado. Se distingue también porque su tono es un poco más dorado, incluso muy parecido al chardonnay, y por eso es importante leer en la etiqueta qué clase de uva es la que se utilizó para fabricar este vino la otra uva más popular para los vinos blancos es la Riesling del Riesling se obtiene un vino más bien dulce más que ácido o especiado es un vino propio para acompañar postres o simplemente como aperitivo es fresco, es rico y generalmente viene, cuando es un Riesling alemán, en botellas de colores azules o cafés, es un poco difícil ver el tono, pero es un tono claro, es un tono casi transparente, muy diferente del Chardonnay o el Chenin Blanc. La otra uva más popular que se usa para amigos blancos es la Chenin Blanc. Esta uva así es, y este vino también es mucho más ácido, es más fuerte, es más pesado, tiene más cuerpo es propio para alimentos picantes pero eh, según la época en la que se coseche la uva Chenin Blanc puede ser también un vino dulce eso va a depender mucho de la época en que se coseche la, la uva y eso debe ser escrito en la etiqueta muchas veces no lo dicen pero por eso hay que ser cuidadosos al seleccionar un vino blanco en esto de los vinos blancos también los hay como son vinos de guarda también hay joven hay crianza, hay reserva y gran reserva de eso depende la clasificación de cuántos años va a durar el añejamiento en barrica que va entre 3 y cinco años y después el añejamiento en botella eso es lo que va a dar la clasificación verdadera para entender cuándo es un joven, cuándo es un reserva, cuándo es un gran reserva no lo dice la etiqueta por eso hay que leer bien de qué uva es, para qué se va a utilizar